Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa, ya sea de manera presencial o telemática. Bueno, el motivo de la convocatoria es porque desde Zaragoza en Común sabéis que hemos estado eh, como portavoces de la Comisión de Acción Social eh, siendo bastante críticos con la puesta en marcha de la línea 900, una línea de atención telefónica que nosotros consideramos que vulnera uno de los principios básicos que es el de la confidencialidad y, evidentemente, también todo lo que tiene que ver con el acceso a servicios básicos. Creemos que es una línea que directamente, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la normativa aragonesa, la Carta de Derechos Sociales, que habla de que efectivamente debe ser un servicio público, gestionado desde lo público y con atención de profesionales de lo público. Pues bien, en la línea 900, a raíz del mes de junio de este año, se hizo la, la concesión a una entidad que la está gestionando actualmente y hemos tenido acceso a una, a una um, circular interna que nos da información con relación a dicha línea y por lo cual os vamos a dar los datos que actualmente manejamos. Vuelvo a decir que es una circular interna que ha llegado a nuestro poder y en la cual se dice que más del 30% de las llamadas de la línea 900 no son atendidas por falta de personal. Nosotros, desde el principio del mandato, hemos hablado de que, en concreto, desde septiembre de 2019, hemos encontrado que se han producido un total de 44 bajas en la plantilla, ya sea por vacantes, bajas de larga duración, por traslados, etcétera, y... Más exactamente, en los centros municipales de servicios sociales, las bajas son de 15 profesionales. De ellos, 10 son eh, adscritos a la unidad socioadministrativa. Precisamente esa unidad es la que se encarga de la atención al público, ya sea vía telefónica, ya sea a través de atención directa. La circular también dice que se están recibiendo quejas de la ciudadanía, puesto que no se resuelven sus demandas. Volvemos a insistir que este servicio que se ha concedido de la atención telefónica está en marcha desde el mes de junio y estamos hablando de un 30% que se ha quedado sin atender, lo que supone unas 2.800 llamadas al mes. La orden que contiene esta instrucción marca a los centros municipales como prioridad absoluta el que se dé atención a esas llamadas. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que actualmente los centros municipales como orden directa lo que tienen es eh, que responder a esas llamadas, lo cual constata nuestra hipótesis de que en vez de que los centros municipales sean accesibles y se plieguen a las necesidades de la población, lo que están teniendo como orden desde los servicios, desde el servicio, es que atiendan esas llamadas como prioridad. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es una de las eh, consecuencias de la puesta en marcha de esta línea, que lo que prioriza es esa atención y que está creando una, eh, digamos, una realidad falsa de atención por parte de la ciudadanía. Nosotros, además, es que creemos que la prioridad de los centros municipales no es la atención a esta línea, sino que es la atención a la ciudadanía y que se adapte a ella. No entendemos cómo un servicio que ha costado más de un millón de euros cuando se ha producido de una manera que ha sido una eh, queja constante por parte de los colectivos profesionales, por parte del Colegio de Trabajadores Sociales, de los propios equipos técnicos de los centros municipales, así como de sindicatos. Así que hoy estamos manifestando que efectivamente esta línea que nosotros creemos que es privatizar un servicio que debería ser 100% público a fecha de hoy, en vez de ser un instrumento de apoyo para los equipos, se convierte en un instrumento que lo que hace es eh, mediatizar su trabajo y servir más como elemento de presión. Por otro lado, también ha habido quejas y se han manifestado en cuanto a la cita previa que se está dando a través de dicha línea, que se ha puesto temporalmente en servicio como programa piloto, en seis centros de los 15 que tiene la ciudad de Zaragoza. Y ahí nos encontramos con una diversidad de criterios, no hay criterios unificados, y esto puede suponer la paradoja de que algunas personas llaman a la línea 900 y son atendidos más tarde que si fueran presencialmente a dichos centros. Creemos que una línea de atención telefónica no es solución a los problemas que tiene actualmente el servicio, ya hemos reiterado, de falta de cobertura de personal y problemas de organización que no permiten una atención de calidad en los centros municipales de servicios sociales, que es lo que realmente se está demandando en una situación pospandemia, con el entorno socioeconómico que tenemos, donde las demandas de ayudas eh, y de apoyos técnicos son cada vez mayores y, por lo tanto, hoy queríamos ponerlo aquí porque, eh, efectivamente, la presión asistencial es cada día mayor. La circular también, que hemos dicho que es una circular que hemos tenido acceso a ella, pone de manifiesto que se están dando ya quejas de la ciudadanía precisamente porque no se están respondiendo a las llamadas que se está dando. Por lo tanto, volvemos a poner encima de la mesa que esta línea 900 para nosotros es una falsa idea de atención desde un servicio que no responde a las demandas, que efectivamente, si no se cubren estas situaciones de falta de personal, de poco sirve una línea que no puede ser atendida y que no responde a las demandas reales de la ciudadanía. Así que... Eh, Resumiendo, nos encontramos con que más del de 30% de las llamadas que se están efectuando a través de esta línea no son atendidas, fundamentalmente porque las unidades socioadministrativas en los centros municipales, que son las que dan respuesta, tienen bajas estructurales de personal y criterios organizativos que difieren de unos eh, centros a otros y, por lo tanto, se pueden dar situaciones de agravios comparativos que están inutilizando una línea que, volvemos a reiterar, consideramos que es privatizar un servicio básico y que está costando al erario municipal más de un millón de euros ahora en este momento que nos acabamos de enterar que se están haciendo modificaciones presupuestarias porque teóricamente hay que cubrir servicios básicos. Este servicio se dotaría y se daría en calidad y con buena atención si se cubrieran las bajas de personal que, vuelvamos a decir, son estructurales y con criterios organizativos de racionalización pregunta un compañero ¿Cuántas son las bajas o vacantes que hay en total en el servicio? 44 la a fecha de hoy desde el día desde septiembre del 19 44 si nos han seguido en las diferentes comisiones es uno de los temas eh, que reiteramos al señor consejero. Es un tema que afecta a todas las áreas, pero evidentemente las deficiencias de personal en una área como la de acción social son fundamentales, porque trabajamos directamente con población en riesgo y con familias y los profesionales son un instrumento. Entonces, 44 desde septiembre de 2019 y a fecha de hoy, 15 en los centros municipales de servicios sociales. Quieren también que aclaremos el coste de la línea 900 si estamos hablando de un millón de euros al año? o No, el, el coste son 400.000 por cada año. La concesión que se ha hecho ha sido en torno al millón de euros porque son tres años y, por lo tanto, cuatro por tres, bueno, el cálculo es alrededor de un millón de euros. Que sepamos porque todavía evidentemente no hemos visto lo que es la facturación, pero es alrededor de un millón de euros. Un millón de euros que, traducido en personal, pues podría ser cubrir las necesidades de estos centros, obviamente. Y sería garantizar empleo público, que también es algo que creemos que es importante. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues un placer.